Entonces, ¿sigues dormido? No. Papá, yo soy un bueno que tengo la pesquería, ¿no? Sí. que transita mi raza, recibiendo el año, con la familia, el gran la playita, con el Anthony, que ahora trae la afición de ser un pescador. Y pues, aquí andamos cotorreándola, ¿no? Con él. Se supone que nos dijo la raza que aquí donde están las aves, nos dijo la raza que sabe, supuestamente, que donde están las aves es donde está lo chido. No, ellos saben dónde buscar, entonces... Hay que estar siempre cerca donde están las aves. Vamos a intentarlo a ver qué nos podemos llevar. Ya tenemos por aquí algunas carnadas. Algunas carnadas chidas. ¿Papá? Hay que mantenerlas frescas. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Eh? Okay. ¿Sí? Okay. ¿Sí, es que nosotros atropamos, que están muy pequeños, a contar Ah, esto es que... ¡Papá! Ahí viene, aquí están mis sardinas. ¿Cómo siguen vivos? ¡Ah, está bien fría! Y acá están nuestras sardinas que todavía siguen vivos. Bueno, una sí hace mucho, pero si le da asco, eh, quita la de revivir? Mira. A ver, déjame entrar esta, güey. Sí, Buen día, carnal. La... Aquí. Ah, nada más tenemos chilling, güey, cortorreándola. Chido, carnal, ánimo. Aquí vamos a ver a mi papá, que está un experto, aunque solo llevamos dos días con la caña. Por alguna razón siempre nos come la carnada, así que bueno, si esta no desaparece, tenemos 30 suerte más. Vean, allá, allá va, allá va, allá va. ¿Dónde cayó? Algo mordió, algo mordió. Eh, allá está, allá está, papá, córrele, córrele, trilo, trilo. ¿Otra vez se comieron la carnada? No era broma cuando nos decían que no éramos aptos con esta carnada. Yo, papá, okay. seguro, sí. y si no me tienes que comprar Robux, no que okay, ibas a sacar un pez. <risa> ¿Quieres que te ponga algo o no? Ahí viene Ese estuvo mejor, ese lanzamiento Ahí viene la ola Déjala ya en la silla ¿Te deja la playera? Adentro, ¿no? ¿Qué? ¿No traes short del otro güey del para alberca? Sí, pero me bañé con los. Este... Es que no sé cómo siguen vivas. Duran como medio día y luego ya se mueren. Es que ayer yo pesqué uno que estaba bien grande, ¿verdad, papá? Sí. Y lo pusimos en esta cubeta, pero, tar... pero, más, tempr... pero más tarde se murió. Papá, solo usa nuestro tres. Eso ya no nos sirve. Pues creo que Dios piensa que las tías están muertas. Ah, no, siguen, siguen vivas nada ¿no? más que están acostadas. Ay papá, no, cuida que no nos vaya a pasar lo mismo que con el drone, eh. Te la comen. Te la comen la carnada, literal. A ver, papá, otra vez. Papá, ¿te acuerdas cuando un pez más grande se comió el pez chiquito? Cuando pusimos a Oscar para flores, porque ya se había muerto literalmente otro pez más grande, Sototote. Se, se lo comió, hasta nos cortó la cuerda, por eso no vamos con este, ¿verdad, papá? El otro era verde lima. Eso me alejo más ya vamos a y vamos a América vamos más para allá porque hay así hay peces vamos más para vamos Porque grandes vamos más que no nos pescan unos allá grandes. Nada más que no nos fuimos muy allá. ¡Eh, hey, papá viste? Saltaron como 200... No sé cuántas. Tienes que hacer una actualización, ¿qué sucedió? Se comieron la carnada, pero lo que venía con la carnada, el anzuelo. Y ayer nos comieron un anzuelo. Y solo teníamos dos. Entonces, ni modo, se acabó la hora de pesca. También pudimos agarrarlos con una cubeta así. Nos aventuramos al mar ¿no? y los agarramos así de un cubetazo. ¿Ese es el modo cavernícola o qué? Sí, yo creo que sí. Este también. Sí, ahí es como... Es que luego también se confunden porque, miren, eh, porque luego es que da la misma sensación cuando se atora en la arena que cuando pica algo. Parecido, ¿ah? ¿eh? Sí, parecido. Sí. Y yo piqué dos veces, pero me di cuenta que era la arena. Ni modo. No. Pues así estuvo el rollo, mi raza, ya les dijo el Anthony, valió Gaber, se rompió la línea, güey. No, la caña aquí está, güey. Firme para la siguiente vez que vengamos. Y pues ni modo, güey. Va a tocar ya retirarnos. Chido, banda. Suscríbanse. Denle like a este video. Escriban aquí en los comentarios. Y pueden dar tips de pesca. Porque la neta, nosotros somos súper novatos. No sabemos nada. Apenas dos, tres bandas acá nos empezó a decir. Estaría chido que nos pasaran tips. Ánimo, raza. Chido, suscríbanse. Denle like. Compartan. Nos pues vemos en otro video. Y recuerden que los campeones no usan drogas. Ánimo.